Buenos días, un gusto eh, esta jornada que vamos a tener hoy que está organizada desde la cátedra de Clínica Médica 1 y Clínica Médica 2 del Hospital San Roque, que junto con el profesor eh, Daniel Salica y quien les habla, la profesora doctora Silvia Mengarelli, hemos invitado no solamente a un experto en el tema que vamos a presentar sino también un amigo de toda la vida, que es el doctor Mario Altieri. Esperamos que esto sea un encuentro de crecimiento académico como nos merecemos. Y bueno, desde la Subsecretaría de Formación Profesional de la Secretaría de Graduados también, agradecerle infinitamente en nombre de nuestro señor decano, el profesor Rogelio Pizzi, de nuestra vicedecana, la profesora Patricia Paglini haber logrado este encuentro, que sin duda va a ser enriquecedor para todos nosotros. Soy Mario Altieri, un egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, por supuesto hace muchos años, y uh, estoy radicado en Francia. Mi campo de actividad uh, de los últimos años es la hepatología, sobre todo con especial interés a los problemas cardiovasculares de la cirrosis y también sobre la patología tumoral que sobreviene eh, luego de un trasplante. Y el impacto de la cirrosis es cada vez más importante a nivel mundial, tanto por ella en sí misma como por las complicaciones que eh, sobrevienen luego de su presencia y marca el pronóstico eh, de estos pacientes. La miocardiopatía cirrótica se habla por primera vez en el año 89 y fueron progresos a pasos verdaderamente lentos y no paramos de crecer. Yo creo que lo fundamental es que tenemos que seguir escribiendo la historia porque hay un impacto pronóstico mayor. Directamente no, pero sí nos alerta que la presencia de esa miocardiopatía está relacionada con la posibilidad de uh, complicaciones que eh, antes no tenían explicación. Por supuesto, por supuesto que es de mal pronóstico. Y fuimos evolucionando con el tiempo, es decir, cuando yo descubro eh, por la literatura, esta patología, a mí me había seducido el hecho que era una patología reversible y que los hepatólogos teníamos el nexo común con el síndrome hepatorrenal, que veíamos que si le cambiamos el hígado, cambiábamos todos los mediadores y el asunto estaba arreglado. Pero no le voy a adelantar más, quiero que vengan a la conferencia entonces si verán eh, cuál es el impacto. Muchas gracias doctor Mario Altieri gracias por tu presencia y tantos kilómetros has hecho para venir a encontrarnos.